Bien, aquí estamos con la licenciada Miriam Vinari, quien les habla. Silvia Freire. Una escritora y evidencial de un importante grupo de mujeres. Uf. Numeroso, en realidad. Bueno. Numeroso, importante, somos sí, importantes. Sí, que son importantes. Va, pobre gente, dijiste, bueno, sí, no. muy importante. Va. Bueno. Sí, numeroso. Sí, numeroso, <risa> numeroso e importante. No, quedó horrible. <risa> bueno, vamos. Ah. ¿De qué le vas a hablar, a ver? Bueno, voy a hablar, voy, eh, gustó mucho la clase pasada, este tema que, que trajimos del tema de las semillas y que todos venimos con tres semillas, ¿te acordás que la, las alojé en la columna vertebral? Mm -hmm. Pero bueno, fui a la fuente porque yo lo había escuchado de, un, de una persona que había dado una charla hablando de la insatisfacción de que eh, nosotros somos los anhelos, que ya está todo en potencialidad de nosotros, nada más que tenemos que desarrollar. O sea, vamos corriendo atrás de la felicidad y nosotros ya somos felices. Falta, como siempre, que te des cuenta, ¿sí? que no pongas, que no hagas caso de la creencia, que es la de sueño del planeta de que es del exterior o que es alguna persona que me tiene que proveer de esa felicidad, de esa plenitud, del afecto, de la inteligencia o sea, nosotros creemos que todo viene desde de afuera porque así fuimos educados y eh, esta teoría, como tantas otras, habla que todo el proceso viene desde dentro hacia afuera que es darte cuenta que ya tenés todo en semilla y que lo que tenés que hacer es actualizar actualizar es llevar al acto ah, el, me poten encantó eso. el potencial actualizar es llevar al acto, me encantó claro, es llevar al acto y todo lo que vos nos haces hacer me encantó, llevar al acto <risa> <risa> bueno, es muy lindo lo que decís, miriam claro, ahora claro, andá claro. y haces todo lo contrario de lo que vos haces lleva al acto eso ay me encanta, bueno dale andáselo nada ni no, no, no, no, bueno nosotros estamos entrenadas, gracias a Dios, y ejercitamos mucho en actualizarnos por eso también eh, nos sentimos así todas tus alumnas, que cada vez vamos mejor y mejor en todos los sentidos ¿no? sí, sí. y eh, para repasar un poco, porque siempre el público se renueva ¿no? las tres potencialidades que vienen en semilla en todos los seres humanos porque en todos los seres vivos vienen potencialidades, para que después el animal o la planta lo, lo ponga y lo asimile y lo, y lo ponga en el desarrollo de, de su vida, de su existencia. Pero los, los seres humanos que a lo que nos estamos refiriendo tienen tres potencialidades, tres semillas con las cuales nacemos. Una es la inteligencia, que ahora después vamos a hablar qué es la inteligencia o la sabiduría que no es lo mismo que no. ganar conocimiento no, no él le llama ah, la el... inteligencia y sapiencia, saber sí. él, él, él, él, él le llama la inteligencia al poder ver y comprender una idea mm -hmm. cuando vos ves algo eh, adquiere significado para vos y lo pones en experiencia ahí sos inteligente y sabio o sea, lo llevas al acto mm -hmm. Mm -hmm. porque no es eh, cultura, tengo muchísimos libros, muchísimos no, no, claro. títulos, que por lo que nosotros tenemos el concepto sí, de que sería inteligente es eso. Lo que salió luego, eh, la idea de inteligencia emocional. ¿no? ¿Sería, sería ese tipo de inteligencia que además este, completa con, con poner en práctica, con llevar a la vida, con, ¿no? con sacarlo de la intelectualidad chatachota, eso sería. Sí, algo así. El tema. Eh, fundamental es que pon le ponemos el nombre que queremos pero viene en semilla y vos lo tenés que llevar al acto, sí. al acto de tu vida. Tenés que actualizar. Eh, después tenemos la parte afectiva o el amor, que el otro día dijimos este, hicimos el desarrollo de que hablaras desde la flor, hoy, hoy me acordaba porque estaba gritando, y dije, ¿dónde dejaste la flor? No, a veces me olvido de que tengo una flor y hablar de la flor y generalmente... <risa> sí, generalmente sabes cuando es cuando tengo miedo cuando hay, hay. después estuve analizando la situación ¿por qué me saqué? si yo nunca me saco eh, y era porque llegaba tarde y porque iba manejando y porque la General de Paz estaba llena de autos y porque se me perdía un turno importante o sea, eh, presionada como no le gusta a Miriam estar por apurarse, por todo eso este, no contando de que tenés que salir muchísimo antes Yo ahora hace rato que no salgo así en esos horarios de trabajo y bueno, no, no sabía, la verdad que no sabía mañana voy de vuelta y ya voy con un entrenamiento que voy tipo 6 de la mañana cuando no, no hay nadie, llevo en horario, me tomo un cafecito como, como solemos hacer, ¿no? hoy se me olvidó y entonces me confundí de una calle y sonando bueno, hablaba de la afectividad La afectividad que también se actualiza Llevando al acto la posibilidad de amar eh, Es maravilloso porque Cuando vos le decís a una persona Entrenar físicamente, la tiene reclara Quiero, Pero, quiero decirte algo en relación a La ira que te provoca este, Llegar tarde o que te agarren Embotellamiento. un embotellamiento eh, pero primero necesito cerciorarme vos llegabas tarde a dónde? a un médico que me a habían médico. dado por esa excepción y era, era como un riesgo de que si llegabas tarde no te atendía y eso? Sí, porque es un hospital que consiguió el hijo de Leo que trabaja ahí entonces es un especialista era Nani que fue cuando tuvo el coso entonces no quería quedar mal porque yo creo que debe estar ocho y media, y un médico no es ocho y media, diez nueve no porque quería hacer esta salvedad, a ver si alguien este, se siente identificado y le puede servir eh, si yo estoy llegando tarde a un lugar y me echan del trabajo me pierdo una relación por haber llegado tarde porque siempre soy impuntual tengo que ver cómo soluciono el tema de la impuntualidad en relación a algo que me viene trayendo problemas con, ¿no? con la gente, con el trabajo, con la sociedad con... entonces, ¿qué tengo que hacer? ir un rato antes, salir un rato antes, levantarme un rato antes poner el reloj, hay gente que se hace trampa y no pone el reloj en hora y lo pone como que es otra hora bueno, ok, entonces esa es una solución práctica, cuando recién Miriam hablaba de la solución práctica, de, bueno, si yo ya sé que después me, me pongo nervioso, llevarlo a la... Hora. Ahora bien, si ya sé que después entonces me pasa eso, lo que voy a hacer es poner el despertador una hora antes, salir una hora antes, tomar el recaudo. Ok, pero quería hacer esta salvedad, que quizás ni siquiera tenga que ver con el tema que Miriam está tratando. Eh, si lo que yo quiero trabajar es un crónico, si lo que yo quiero trabajar es un rasgo principal, si me digo a mí misma, Freire, siempre terminás con la ven hinchada, irritada, furiosa, porque te agarran los semáforos, porque sentís que no vas a llegar, porque te bajó la barrera, porque la solución no sé si está en poner el despertador no hora antes porque la vida, creo, el universo todo conspirará para generarte una, un acto distinto una circunstancia diferente donde pueda despertar tu crónico porque en definitiva no se soluciona con esos parches de ya sé lo que voy a hacer eh, como el violeta me pone muy nerviosa, ya sé lo que voy a hacer. No voy a usar nunca más violeta. si sí, ya sé lo que voy a hacer. Como cuando voy este, descalza, me lastimo, caminando por las piedritas, yendo al río en Santa Rosa y Caramuchita, ya sé lo que voy a hacer, voy a hacer que asfalten todo el camino y el río también. <ríe> Porque viste que el río abajo tiene como un musguito, como la piedrita, como la.. Entonces, no, no, no, no es, no es así. Este, más vale sandalias, más vale tus, tus ojotas, más vale aceite tus ojotas, trabaja contigo esa es la idea, trabajar con vos, entonces eh, si vos llegando tarde te pones nerviosa porque te parece que eh, vas a perder el turno ok, la próxima vez para no perjudicar a quien te pidió que lo sacaras, para no eh, perder el turno, para que el médico, para que todo eso anda temprano pero ponete a prueba en situaciones donde el embotellamiento te pone nerviosa o sentir que no estás llegando te pone nerviosa ponete a prueba para ver si sos capaz de prender un saumerio en una manifestación ¿No? eso sería, el ejercicio es, bueno, como para que no me perjudique en el afuera lo voy a mejorar en el afuera pero para que no me pase más en el adentro voy a trabajar en el adentro Justamente eso es lo que dice, lo que, lo que venía a decir, o sea, ah. yo tengo una capacidad de reaccionar y yo soy las reacciones, yo me fabriqué en los 68 años que tengo con mis reacciones uh -huh. y si yo quiero actualizarme, tengo que estar atenta a mis reacciones y esas que no me gustan, como la de hoy, que me vi y que me observé y que no me guste porque sí, sí. si no te gusta no te das cuenta, no tenés conciencia no, pero a mí no me gusta okay. primero que sé lo que es estar manejando en el tránsito de hoy, histérica okay. o sea, no que hasta bueno, pasó el pensamiento solucionar? y viendo primero que nunca estoy disgustada por la razón que creo mm. yo vi hoy los, los motivos del miedo del disgusto, o sea, era un, un examen importante para mí, y para Miriam, uh -huh. la esposa de, con el hijo de, o sea, todo era, era una situación diferente a la rutina diaria, ¿no? Y para que no te irrite, ¿qué plan? Primero, el pobre de mí que tengo adentro, que siempre creo que, no, que yo no voy a poder o que me van a intimidar, o sea, el miedo a nada, porque nadie me resonga ni nadie me dice nada, pero bueno, esa, esa que tengo adentro, que es mi crónico, uh -huh. que es el, el temor temor de quedar mal o, o qué van a decir de mí todas estas cosas que, que son las que, las que trabajo diariamente que me aíslo, que me pasa ¿no? pero siempre tiene que ver con el, con el crónico que es ese aislarme o, o sentir que no puedo, que yo soy menos o que el otro puede, que yo no bueno todas esas cosas que hoy vi alguna cosa de esas y que también tiene muchísimo que ver con el manejo con el manejo en situaciones de estrés, ¿sí? ¿Cómo sí, ¿sí? Sí, o sea, manejarlas? Claro, que no quiero salir mucho para volver a la noche porque sí. los ojos me molestan, o sea, bueno, todo una, un, un tema que, que me habita hoy y que tampoco tengo muchas ganas de decir sí de trabajar internamente el crónico, pero tampoco exigirme más en otras cosas que de, de pronto también hay que ir dejando pasar, como dejé de comer pizza, que me encanta, ¿no? son cosas que también vas viendo de que a lo mejor tenemos que ir un poquito más tranquila uh -huh. eh, y sobre todo que estoy con este entrenamiento que es exhaustivo de poner en acto y de actualizar porque no es una pavada sentirse plena y entonces si te faltan dos o tres actos de esto y dos o tres actos del otro bueno, hacerlo, ejercitar de esto estaba diciendo recién y muchas gracias como siempre, muchas gracias como si me conociera eh, estaba diciendo que cuando comenzamos un entrenamiento por ejemplo para musculatura sí. o para en sí, acto, físico, entrenamiento físico. Lo tenemos eh, claro. Pero entrenamiento para la parte efectiva, no. Yo ahora puse uno de las. Y entrenamiento mental tampoco, un curso claro. de milagro. Curso Esto de... es un entrenamiento de... ¡Ay, qué lío con un curso más... de milagro! No puedo. Es un entrenamiento, claro. boluda. Dale. Pero yo con las ideas estoy como un poco más eh, fácil Familia de asociar. Mm. De, de que el entrenamiento viene por ahí. Pero entrenar la parte afectiva, entrenar no responder con agresividad, claro. entrenar, o sea, entrenar en los actos que aumente tu, tu potencial de amor, uh -huh. es, es raro. O sea, yo nunca me lo había planteado entrenar. Sí, con el curso de milagros nos volvemos mucho más amorosas, pero siempre desde el pensar ser más amorosa, pero de onda, de acá. De la parte del plexo, este ejercicio que dijimos el otro día y entrenar a ver qué reacciones tenés y dice este autor, Blay, que estoy estudiando, dice eh, que el amor se da y que es más fácil dar amor cuando se da y se recibe mm. pero que es toda una audacia dar amor cuando no, no vas a recibir. Dar por dar, como claro, decían. Claro, claro, claro. Bueno, sí, sí. entonces, yo pienso en las tantas personas que tenemos, que a veces se acercan, que quieren tener pareja o las que quieren mejorar la relación con el marido, eh, y si estás escuchando, seguramente que para algo lo estás escuchando, entrenar en darle al otro, aunque el otro no te dé nada, eso es ejercicio, eso es poner en acto. La parte afectiva, hasta que te duela tensión. y ámame cuando menos lo merezca, que es cuando más lo necesita, eh, es aún peor que esto que estás nombrando, que es re heavy. No solamente que te voy a amar aunque no me ames, sino que además, aunque me desprecies, o aunque me maltrates, o aunque me, o aunque, me aunque me no tiene prensa decir que yo sé que en algunas parejas te lo has mandado, que, y que, entonces que voy a hacer un felpudo, sí, sí querés recuperar tu matrimonio, bueno tenés sí, pero no solamente para recuperar tu matrimonio sino no pierdas tiempo en separarte de esa persona que contrataste especialmente para que actuara como lo hace entonces, claro que, ¿cómo no vas a amar a ese que viene a proporcionarte la información de lo que tenés ahí adentro para poder sanar? claro que tienes que amar, Es más y ahí te digo una cosa, te está dando ni siquiera esa amar a quien no te da. Claro, si te, está dando, te, está dando te está dando una información valiosa de aquello que te daña, que te, que, te, que te lastima, que te duele. Eso no quiere decir que si estás siendo golpeada tengas que quedarte en tu casa recibiendo los golpes. De ninguna manera. Pero cuando retiras la cara, cuando no te paras frente al golpeador, cuando te vas de la escena, sabes que de alguna manera vos lo contrataste. Porque si no. Irte de ahí y apresarlo, meterlo preso, no será la solución. Será periférico como lo que recién hablábamos. Apresar a ese golpeador es nada. Sí, es sacar un... un es loco lo que está de la eso. sociedad, claro. Pero eh, te vas a dar vuelta y vas a volver a buscar. Vas a empezar con el casting otra vez. Ese es el tema. Por ejemplo, eh, justamente de lo que yo estaba hablando. Si yo tengo miedo a ser examinada, si yo tengo miedo a, hacer, a pasar una prueba importante para la vida de, del personaje que soy eh, para eh, enfrentarme a una cámara o para dar un curso o para lo que fuere si yo tengo miedo, ahí no me estoy actualizando Ay. y esto es lo que justamente va a hacer que ese, ese potencial se desarrolle la semilla está, hay que desarrollar y la otra eh, potencialidad que todos traemos es la energía la energía, la creatividad que se alojaba acá detrás de los genitales hoy cada vez es que decís aloja me acuerdo de Hawái ah, sí, dijiste varias veces aloja aloja, aloja, aloja aloja, aloja, aloja, aloja. Eh, la semillita de la creatividad mm. está puesta y de la energía para que, para adelante, para que construyas en tu vida uh -huh. cuando mentalmente obstaculizas con alguna idea el desarrollo de cualquiera de, estos, de estas potencialidades eh, acá atrás se desconstruye y en vez de construir para adelante, vas para atrás que llámese, después vienen enfermedades, de todas las otras cosas porque eh, la potencialidad de Desarrollar esa semilla Del crecimiento y de la construcción De nuestro perfecto diseño Se obstaculiza eh, Todo esto está como El otro día lo hacíamos con una amiga Con el celular O sea, vos a la noche Cuando te desconectás Pones a cargar el celular ¿Y qué pasa? Te actualiza todas las apps. Pone en acto las nuevas versiones de YouTube, de Google, te actualiza el celular. Uh -huh. Te levantas a la mañana y dices: Se producen 10 actualizaciones. Todo está actualizado. Bueno, ahí qué pasa. Si vos no lo tenés conectado a Wi-Fi, ¿y quién es el Wi-Fi en nosotros? para el curso de milagros decimos que es nuestro ser superior el Espíritu Santo, la mente recta, Dios en mí pero cuando estamos hablando normal estamos hablando de un ser que ya somos en plenitud en otro universo que no lo conocemos entonces la vida acá en el personaje depende tu fabricación de tu personaje Depende de que ese ser que ya sos se despliegue y que no le obstruyas que se despliegue. ¿Sí? Ese es el desarrollo y este sería el motivo por el cual estamos aquí. Para que ese ser, lo que ya somos, esa potencialidad pura de la que hablaba Chopra, que nunca le entendí un pomo, y recién ahora entra en mi cabeza una idea de que puede ser la potencialidad pura. Pero yo creo que. Eh, a Chopra lo escuché te acordás que teníamos unos cassettes que nos habíamos comprado todos los maripat, el ser y la comprensión Y bueno, hablaba de todas las potencialidades cómo se desarrollaban esto estaba pero súper claro pero claro, no, yo no lo no estaba en ese momento, no había caído la ficha para poder comprender entonces eso que ya somos podés ser ahora en este mismo instante poniendo en acto y actualizando, tal como se actualiza en el celular, tus mejores versiones tus versiones que mentalmente ahora elegís que son las que querés para tu vida entonces estoy haciendo en el entrenamiento que empecé ahora en septiembre aquello que te decía el otro día de, de en adolescencia me... se decía septiembre ¿cómo se decía? septiembre no, no sé, te estoy preguntando ah, ¿Cómo ah, se decía en Uruguay? Septiembre ¿Septiembre? porque ¿Cómo se, de, se dice acá? Acá se dice septiembre sí. pero en mi adolescencia se decía septiembre ¡Ay no! ¡September morning! Me ¿Por eso? Septiembre. ¡September morning. Sí ¿Y vos lo decís septiembre como si lo supieras de chiquita? Porque yo soy muy aplicada porque tengo ah. la inteligencia práctica muy desarrollada la semilla de la inteligencia, de ver y comprender. Y si estoy en Argentina tengo que hablar Argentina 2019, no voy a estar hablando de 1951 Montevideo, me actualicé. Entonces, claro, con ¿cuándo? todo este programa si no se actualiza ella años? quién se va. Años? No. Estoy con la mejor versión, la versión argentina. Ahora recordando, ¿qué ejercicio? ¿De qué estaba hablando? Mi amor. ¿Qué ejercicio? ¿Qué lindo? Bueno, eh, no me acuerdo nada y no tenemos a quién preguntarle De, de qué parte estaba, para no dejarle colgada una idea. Bueno, eso que ya somos lo ponemos en práctica acá, con actos, cada día. Y eh, ya sé, te estaba hablando en el de Espíritu santo, rey. me decías primero estábamos hablando de eso, que el wifi es como el Espíritu Santo claro, a donde vos te conectas sí. y si no querés hablar del Espíritu Santo, pero si hay alguien que no está viendo el curso mm. es conectarte con tu mejor versión, ¿cuál es tu mejor versión? le llamamos el doble, esa que está en otro planeta claro, eso que vos anhelás, que vos decís yo quiero ser una mujer amorosa que se manifiesta todo el tiempo yo quiero ser una mujer que tiene ingresos incalculables, bueno, eso llévalo a la noche, cada noche, como una idea porque dice Neville Goddard que el último pensamiento que te, llevas, que te llevas al sueño dura cuatro horas y puede modificar tu subconsciente porque no tenemos ni el dinero, ni la pareja, ni el amor que queremos porque hay alguna idea del subconsciente que está creando una realidad en donde eso falta y como, tenemos que ir al subconsciente vamos con el consciente, con esa idea, todas las noches a entrenar porque dice Neville Godard que se produce un coito, dice, de la conciencia con ese pensamiento y mientras que dormimos con el subconsciente y está bueno, ¿no? Obvio oh, yeah. sí, así que hacen el amor esta idea de que yo soy una mujer amorosa que se manifiesta todo el tiempo con el subconsciente vaya a saber qué idea tengo que no me permite al otro día ser amorosa y eh, voy teniendo la posibilidad al otro día de que, de que me levanto y soy amorosa ¡No! de que voy a tener muchas experiencias para ser amorosa de verdad para poner esa amorosidad en acto Voy a pedir a la noche que vengan las experiencias, pero ojito, yo ya o sea, voy a estar. No es una cagada, ¿eh? No es una cagada. Está pues precioso sí. porque vas a poder entrenar, si no, ¿cómo entrenar? <risa> no podés entrenar si no tenés Decimos, les advertimos que suena divino esto de pedir amorosidad, que o sean de la mañana siguiente vos te parece que vas a ser una mujer amorosa. No te dice el agua fiesta. <risa> Lo que vas a tener es la oportunidad de desarrollar la amorosidad. Entonces te viene un cagadón y vos vas a decir, ah, no, porque puedo, a ver cómo sería ser amorosa frente a este cagadón. Bueno, y ahora te les voy a dar otro argumento y con esto me despido. Uh, porque te vas a hacer odiar. No, no, porque le voy a dejar algo que te va a encantar entrenar. Porque, mira, viste que vos siempre decís que todo lo que hizo Dios... Este, bueno, que lo dice la Biblia sí. y que siempre el bien está sí. y a veces no lo vemos. Bueno, resulta que el bien siempre está en nosotros y somos toda potencialidad cualidades positivas. Nosotros somos el, el ser visto desde, la, desde este ángulo, somos cualidades positivas en semilla que tenemos que desarrollar. Y eso que le llamamos defecto, este que a veces decimos, no, yo tengo un defecto es el déficit de actualización es que no has desarrollado esa característica que decís negativa no has desarrollado tu potencialidad cuando te pones a entrenar no hay defecto me encantó lo de déficit de actualización Muy porque bien. ahora es que estoy desactualizada bien, ¿sí? un déficit. y para que se quede claro eh, por ejemplo hablemos de agresividad Agresividad es una de las características de la no amorosidad, porque tenemos muchas posibilidades. El curso de Milagro lo dice, todo lo que es opuesto al amor es miedo. Sí, y la señora. agresividad, cualquiera de las emociones, ira, temor, lo que nos hace retraer, lo que nos hace huir, todo es miedo. O sea, el curso lo dice así, pero este autor lo dice de esta manera, que es un déficit de ejercicio Y que si te pones a a, a a entrenarlo Vas a lograr fabricarte una persona que no sea agresiva Y con la agresividad es lo mismo que con cualquier otra cosa A vos te parece que las reacciones agresivas te van a defender de algo Entonces, hoy lo poníamos como tips y decíamos Ojo, porque si yo estoy... Eh, empezando a darme cuenta que soy agresiva con mis, con mis reacciones, mis respuestas ante una persona que generalmente en nuestras relaciones siempre es con la misma entonces si yo me doy cuenta que yo voy, tengo la posibilidad de tener un defecto que es agredir siempre a esa persona cuando pasa esto, cuando me dice la otra ejercitar el músculo y sacarme ese defecto es tener, por lo menos decía yo hoy, tengo que tener tres o cuatro respuestas ante eso que sé que siempre me hace tener una respuesta, una reacción de agresividad. Si yo de antemano ejercito dos o tres respuestas diferentes, como la que nos enseña Silvia, ¿voy a tomar mate? eres no que no un cafecito <risa> bueno algo que te resulte cómodo mamá. en vez de matar tenés que tener dos o tres cosas que ante la reacción que vas a hacer y que es tu crónico y que es tu, tu cosa habitual tenete preparado de antemano o pedirle al sueño que te prepare algún, alguna respuesta más copada porque a veces la agresividad se da de forma manifiesta y también de forma implícita Un cambio, me levanto, me voy, un, un gesto, una ironía O sea, somos agresivos hasta cuando nos vamos, queremos Entonces, fíjate a ver si podés tener dos o tres respuestas Ante lo que ya sabes que siempre te, te prende la pared Y con esto nos vamos, escritora Silvia Trae ¡Qué veo! Bueno, muy bello, un déficit entonces Un déficit de es cuando te tema. falta la potencialidad Esa no la llevaste al acto, de actualización Déficit de actualización Déficit de actualización Como con el celular tenés que tener una versión más nueva de vos misma. Está bien, ¿sí? bueno, a ver si te, vamos te actualizado a también, actualizamos. Rodríguez. <risa> Gracias